Solo quería comunicarles que he creado un canal secundario para subir exclusivamente vídeos de videojuegos. Ya habiendo dejado este aviso yo me despido el link del canal estará en la descripción.